Quedó conforme porque le otorgaron casi la máxima, que la máxima son 30 años. Gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a otro de los temas. Tiene que ver con un camión y otra vez la situación de quedarse sin freno. Y otra vez un accidente. Julián chaval para contárnoslo. ¿Cómo está Julián? Chicos, ¿cómo están? El gusto saludarlos nuevamente. Bueno, calle Mitre, casi banderé los Andes cuando venís por el predio de la Virgen y querés ir para Guaymallén, tomás justamente esta calle, muy conocida calle Guaymallén. Te voy a mostrar el camión, claro, vas a ver que tiene muy poco daño, pero el daño que ha hecho en los autos es tremendo, obviamente es una cuestión de masa, miren lo que es este bicho gigantesco que casi no le ha provocado daños y ha chocado a ocho autos, muchos se han ido, pero vamos a hacer el recorrido y vas a ver la cantidad de daño que provocó y claro, y le ha llevado casi 100 metros frenar y en realidad lo han frenado los otros autos porque, como dijo el chofer, se quedó sin frenos y se tuvo que frenar con los otros autos, con los rebajes y con los otros autos. Y vas a ver en la calle todo el daño que fue dejando, algunos autos han sido removidos, pero los que todavía han quedado, la verdad que han quedado muy chocados, muy golpeados, ¿Dónde muy destruidos. ¿Dónde la fue buena todo? noticia ¿Rupuri? dentro de la mala... Mitre, Casi, Bandera los Andes Esto es Guaymallén ah, Cuando Guaymallén. venís del predio de la Virgen O sea, sí. el rotón de la Virgen sí. Tomás por Mitre para ir para el lado de, de la terminal Es muy conocida esta calle sí. Mitre, Casi, Bandera de los Andes Uno de los autos que quedó Bueno, la mayoría lo han sacado Chicos, ustedes tienen imagen Ahora, igual que yo Luis apenas llegado. Lo que pasa es que fue chocando y tirando los autos para el costado Agreguemos que ya es un clásico el choque de camiones en Mitre y Bandera en de los esa Andes, esquina, ¿no? porque vienen directamente del sí, acceso sí. y es a donde se transforma en una zona claro. más residencial. Te doy otro dato y te lo va a mostrar en un segundo, Luis, pero te quiero mostrar todo el daño que ha quedado sobre la calle, todos los restos de auto. Vos, Messi, eh, ¿por, ¿por qué llegan los camiones tan rápido y muchas veces les cuesta frenar? Luisito, vas a ver cómo desde allá la, la, la, la calle viene embajada. Y aparte, viene de ser el acceso. Y claro, si faltan los frenos, fíjate el tiempo, claro, el tiempo que tiene el camión para tomar velocidad. El acceso tiene como 200 metros para tomar velocidad. Y claro, llegó acá, no tenía frenos mira mira cómo se ve toda la calle. Van a ver más allá de que han sacado los autos. Todo este fue el camino que hizo el, el camión chocando autos. ¿Ves? Ocho autos en total. Siete puse yo en el Graf porque me faltaba uno porque se lo habían llevado. Iba chocando auto y lo he adoptado. Y el, el camión quedó en realidad bien sobre el medio de la calle, pero ahora lo han corrido un costado. Autos que venían eh, bueno, transitando que también a la par del camión, ¿no? No, ¿no? no es que estaban estacionados. Creo sí, no sí, porque es un... Eh, no, no, no, no son autos estacionados. Uh -huh. Todos autos que venían andando. Eh, estoy viendo a ver quién quién venía manejando y podemos tomar este testimonio. Las personas eh, que venían en esos automóviles... Exactamente, se les fue una sola mano. Sí, Juli, tenés noción si se fueron trasladadas... Al hospital, si alguna con alguna herida de consideración. Tengo entendido que no, que solo son golpes, chicos. No los quiero molestar, solamente brutal. Están bien, están todos bien los, los de este. No tenés gente en el hospital, ¿no es cierto? Me decían, su... ninguno, fue ninguno fue traslado, solo golpes sí. leves. Bueno, perfecto, ninguno al hospital. Ya teníamos esa información. Bien, vení, vamos a buscar testimonios. Bueno, estoy recorriendo el camino del camión, chicos. Son casi 60 metros que va tirando autos para el costado que venían en la misma mano, porque sí. es una sola mano esta calle. Y claro, se te, mirá cómo lo raspa todo en el costado. Qué miedo, y la verdad que podría Y con la haber desesperación. Claro, Juli, porque justamente esa esquina de Mitri, Paso de los Andes... Va, eh, sí, es Paso de los Andes esa, ¿no? Bandera. Bandera, bandera de los Andes. Siempre sí, sí, me paso la confundo de los, a las de los dos Andes. calles. Bandera de los Andes, es Mitri, bandera bueno. de los Andes. Es una zona súper hipertransitada. Pero, ¿qué te parece? Además, muchísimos autos. Quiero preguntarle a este, a este hombre si está bien. está Bueno, están con todos los trámites de papeles. El auto le ha quedado destruido. No, no, me dice que no ¿Y el conductor vení, vení, del camión, sito, a, a propósito, era como que trataba de frenarse con... Digo, no sé si a propósito, pero digo, en esa desesperación... Gise, no, no... tenía no tenía opción, Gise, no porque opción. Te estaba rodeado de autos. Claro. ¿Cómo estás? Te pregunto. ¿Estás, ¿Estabas acá cuando pasó? Ah. ¿Estabas acá cuando pasó? Eh, no. Estás llegando. Ah, estoy viendo el 300. Bueno, muchísimos autos, tropezos ocho sí, autos en total. Eh, sí, eh, me pedí la vuelta porque vi que estaban todos los autos acá. Ahora me dicen que no es la primera vez que pasa esto. No, varias veces, ha pasado choque así como esto. Bueno, permiso, mira acá claro. tenemos un mecánico, vamos a preguntarle al mecánico. Sí, se te escucho, vos decís que los eligió los autos, no tenía dónde ir. No, no, no, viste, en la, en la desesperación no ir, de frenar quizás... Al rozar con esto, claro. viste, era como ir deteniendo un poco de alguna manera el, el, el impacto de llegar. Yo me lo imaginé viniendo por el acceso, tomando mm -hmm. Mitre y después siguiendo por... O sea, al llegar a bandera, digo, ¿no? Donde claro, es, decís, es un poquito <risa> antes de llegar a bandera es por un... lo que está mostrando Federico, Julián. Esa claro, esa media cuadrante. Vení, que estamos en vivo. Vení. No quiere, no quiere, no quiere. No, mira está la pinta, bien, dice. No, Yo no. le voy a contar algo, Federico... No. No, Federico es quien me arregla el auto, somos amigos, pero no le gusta salir en la tele. Y este hombre que está acá trabajando es el padre. ¿Vas a hablar vos, papá, o no vas a hablar? Contame algo, Fede, no seas malo. Mirá, se va para atrás, te da vergüenza. Claro, bueno, porque listo, ellos ya estaban está. ahí, no el taller está sobre calle Claro Mitre. que estaban acá. Si Fede... Está acá el taller, es más, fíjate, la camión le termina en la puerta del taller. Federico es el que me avisa a mí, apenas pasó. Pasa que estábamos presentando lo del estudio y bueno, demoramos en llegar. Cosas para tener en cuenta, es verdad que hay siempre accidentes en esta, en esta calle, pero tiene que ver con la cantidad de flujo y con la velocidad que toman. Estoy pensando, posibles soluciones, poner unos buenos reductores de velocidad, pero igual este camión sin freno, volvémelo a tomar, Luisito, ¿cómo lo frenas, chicos? No hay reductor de velocidad que lo frene. ¿Qué desesperación? ¿Qué desesperación? ¿Vos viste cómo quedó el auto negro? Claro, por parte Bien, del chofer, por así, parte de las personas que estaban en esos todo. autos que iban... Que los iba arrasando el camión, digo, un momento de desesperación Gise, para no todos fue, los involucrados. No fue, no, fue un, no fue una tragedia de milagro ponerle que venga una bicicleta, ¿Sí? una moto, sí, una persona cruzando, porque ya una vez que empieza a chocar y a tirar auto para el costado no lo, podés, no lo podés maniobrar de ninguna manera. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, recién lo comentaba, no, no. no hay ninguna persona hospitalizada, afortunadamente están no. todos... Bien, o si hay alguna lesión será muy, muy menor. Pero bueno, ¿y el chofer del, del camión se encuentra allí todavía? Sí, pero vos sabes que está, si querés ni lo filme, está con mucha vergüenza y está agachadito en la cabina porque obviamente que no quiere salir, está con muchísima vergüenza, obviamente yo pude hablar con él, está muy apesadumbrado con lo que pasó, sí, sí. le está preguntando si tiene seguro, dijo que sí, pero claro, es un accidente muy grave, hay que ver qué, qué pasa con su licencia. ¿Es un camión bueno, mendocino si de acá, ¿es de la provincia? Que... No lo sé, no le pregunté. Ajá. Eh, digo, eh, si puede demostrar que se quedó sin freno No va a tener tanta culpa Es un problema mecánico no, Hay que claro. ver si tiene la RTO Bueno, muchas cosas que habrá que, que determinar Julián, ¿cuántos autos quedan de los que fueron impactados ahí? Porque decías, algunos ya se fueron Estoy viendo eh, Uno solo estoy viendo mm. Que es el auto negro que quedó Que no lo pudieron correr Lo demás lo han corrido a todos claro, De ocho autos queda solamente ese Bien. Exacto bueno, habrá Exacto, que no, Han ido corriendo desde que llegamos hasta que salimos al aire y los corrieron a todos. Ahí Luisito te mandó imágenes, saluda a la gente, te mandó imágenes de cómo estaban todos los autos puestos apenas fue el accidente. Gracias, Julián. Volvemos en instantes con vos.